Bueno, estamos de regreso. Ok, estamos, estamos en un nuevo video más. En este video voy a estar hablando de las 10 cosas que pensaba cuando era pequeño, pero que ahora, bueno, más pequeño, pero que ahora me doy cuenta que tal vez no eran así. Yo sé que seguramente a muchos de nosotros nos sucede y aún extrañamos esos bellos momentos de la juventud. La infancia es una etapa de la vida extraordinaria y que marcan nuestras vidas de una manera muy, muy fuerte. Todo lo que aprendemos, la manera en que empezamos a ver el mundo, es simplemente extraordinario y afecta en gran medida todo lo que es nuestra vida. Entonces, en este video voy a estar hablando de las 10 cosas que pensaba cuando era pequeño. Si también compartes alguna de estas, puedes dejarlo en los comentarios por aquí abajo. O si pensabas y justo recordaste algo que pensabas cuando eras pequeño, puedes también dejarlo aquí abajo. Yo creo que estos pensamientos vienen también de lo que nos explican nuestros padres o las personas con las que convivimos. Y nosotros como niños absorbemos mucha información y somos siempre muy curiosos con respecto a todo lo que está alrededor de nosotros. Entonces, de ahí puede deberse la explicación de todas estas ideas un tanto curiosas. Bueno, yo creo que esta le pasa a muchos la sensación de que la luna nos está siguiendo cuando estamos en el carro y miramos y siempre estamos sintiendo que la luna nos está siguiendo incluso si es de día o es de noche. Papá Noel, Santa Claus o como sea que lo conozcamos. yo estaba totalmente convencido de que era él el que ponía los regalos en Navidad porque no, según yo, no había otra, otra respuesta a eso. Era él que en la noche entraba y ponía los regalos y luego aparecían los regalos estaban ahí. Entonces yo creo que todos como niños pensamos en esto pero ya llegó el triste día en el que nos dijeron que no existía y que era un engaño. Crecer. Bueno, de pronto más de uno también ha intentado esto y es que en la película Matilda ella intenta mover las cosas con su mente y yo en varias ocasiones también lo intenté me concentraba cuando iba a desayunar me concentraba mucho mucho para hacer las cosas como ella lo hacía y moverlas, traer las cosas y comer el cereal sin usar las manos ok, las próximas dos están un poco relacionadas y era con respecto al chicle que si comía chicle se me iba a pegar en las tripas o en el estómago y se iba a quedar ahí por siempre, entonces que nunca, nunca, nunca debía pasarme el chicle. Yo estoy seguro que el 90% de que está viendo este video también. Y la otra es con las semillas de las frutas. Yo también pensaba que si, eh, si me comía una fruta, una, la. yo también pensaba que si me pasaba la semilla de una fruta, la semilla se iba a quedar en mi estómago e iba a empezar a crecer un arbolito dentro de mí. Entonces, por eso nunca, nunca eh, me las pasaba y siempre tenía mucho cuidado con las semillas de las frutas. Recuerdo tener un carrito a control remoto que me encantaba manejarlo. Bueno, yo tenía el control y el carrito estaba lejos. Entonces, cuando yo movía los controles, pensaba que el carrito ya sabía lo que yo iba a hacer y por eso se movía así. Para mí no había explicación yo creo que esta no es tan común, pero para mí no había explicación que el carrito supiera para dónde iba si estaba allá y yo estaba acá. Entonces, según mi pensamiento de niño, como que el carrito me leía la mente y por eso se movía y también sabía lo que yo iba a hacer con el control remoto. Cosas de niños chiquitos. La siguiente probablemente es porque mi mamá me lo decía para que me lavaran las manos. Y es que las bacterias estaban en nuestras manos, pero no las podíamos ver y teníamos que usar jabón porque a mí me daba mucha pereza usar jamón, solo agua. Ya decía, no, tú tienes que usar jamón porque así las bacterias se resbalan y se caen. Y por eso usaba jamón para el uso Ahora, por supuesto, ahora uso jamón. Esta me ocurrió un par de veces y era que cuando veía una película y de pronto algún personaje era pequeño y luego crecía, yo pensaba que era la misma persona pero que habían esperado 20 años o 30 años o lo que fuera hasta que la persona creciera y todos crecieran y la película tenía sentido. No se me pasaba por la cabeza que era otra persona, claro, haciendo el papel. Y como no, por supuesto, pensar que ser niño era no muy divertido pero que ser adulto iba a ser lo mejor y crecer y ya poder hacer muchas cosas, ¿cierto? Yo creo que todos lo hemos pensado cuando o lo pensamos cuando éramos niños y bueno, esa es la realidad. Relacionado con Santa Claus y Navidad, también lo del ratón Pérez, bueno, así lo conocía yo, el ratón o el ratoncito Pérez, que cuando a uno se le caía un diente, uno lo ponía debajo de la almohada y al día siguiente había dinero y ya no estaba el diente. Cuéntame, ¿lo pensabas tú también? Creo que no era mucho de pensar en los monstruos o monstruos debajo de la cama, pero siempre, siempre sentía como más protección con, con la sábana o con una cobija encima. Yo creo que esto a muchas personas aún les sucede. A mí a veces, no sé, el sentir como estar totalmente cubierto por la sábana o una cobija, de alguna manera nos hace sentir más protegidos. Y yo creo que desde pequeño viene esto y a muchas personas aún no sucede o no tal vez ok este fue el vídeo de la semana si te gustó puedes apoyarme con un like o suscribiéndote a este canal puedes también comentarme si alguno de estos te suenan familiar o si experimentaste también algunos de estos durante tu infancia o no procuraré estar subiendo vídeos todas las semanas en la medida de lo posible y gracias por ver este vídeo si lo viste hasta el final Puedes también seguirme en mis redes sociales, aquí abajo está toda la información y nos vemos en el siguiente video.